El que como decía la mismo Elena, es un diálogo que hemos titulado perspectiva territorial entre la nueva ley de servicios sociales. Para ello hemos invitado a Juan Manuel Rosa, director general de planificación, equipamientos y formación de la Consejería de Aferes Sociales y Esports del Gobierno de las Islas Baleares, perdón por la pronunciación, a Guadalupe Martín, Guadalupe Martín, Viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a José Repiso, Viceconsejero de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. En el debate actual sobre las políticas sociales surge con fuerza la propuesta de la incorporación de los servicios sociales como derechos fundamentales de ciudadanía. En este contexto, y considerando las experiencias de las comunidades autónomas de cada uno de los ponentes y de la ponente, les pedimos una reflexión sobre las expectativas existentes en relación con el nuevo marco normativo de ámbito estatal que se está gestando en este momento. Vamos a, a daros, a pediros que podáis hacer las reflexiones en unos 15 minutos cada, cada uno, cada una. Y si os parece bien, seguimos el orden que tenemos aquí en el guión. Así que, Juan Manuel Rosa, director general de planificación, equipamientos y formación de la Consellería de Affairs Sociales y Sports del Gobierno de las Sillas Baleares, tienes la palabra. Muy bien. Eh, gracias, Alfonso. Lo has pronunciado muy bien. Eh, y en muy primer bien. lugar, agradecer a PnE que contara con nuestra. Nuestra opinión en este foro importantísimo y que eh, reflexiona en torno a este nuevo marco legislativo que se nos abre en materia de servicios sociales. Eh, una previa que tengo que hacer y que, y que, quiero, y que, y que hago es que eh, nuestra comunidad eh, sí va a ser muy vigilante respecto al posible eh, pisar competencias en materia de servicios sociales, competencias que son y entendemos propias por parte de desde la Constitución del 78. Creemos también por todas las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio, con las reuniones que hemos tenido con Patricia, que el Ministerio lo tiene claro y que el planteamiento va por otro lado, muy similar al, al que se hizo en su momento con la Ley de Dependencia, donde los derechos lo, se definen desde el Estado y se hacen, digamos, eh, por decreto eh, eh, y los acuerdos sobre las prestaciones de dependencia se realizan por acuerdo de Consejo Territorial y lo único que se hace es publicar ese acuerdo y no un decreto en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, una vez dicho cuál es el posicionamiento, eh, paso a, si os parece, hacer, aportar algunas reflexiones. Muchas de ellas ya, ya las ha, ha puesto, las ha adelantado. Patricia, por lo tanto espero no, no pisarlas demasiado o no entrar demasiado en ellas. Yo creo que, que es una oportunidad, creo que es una oportunidad y como tal creo que debería ayudar a definir cuál es el marco competencial de los servicios sociales. Para mí es clave, es decir, el Estado le ha cogido el gusto en los últimos años a, a empezar a legislar sobre servicios sociales desde... Eh, competencias sectoriales desde lo que sería menores desde lo que sería incluso desde cuestiones que tan alejadas como de servicios sociales como puede ser la energía desde ahí ha empezado a, a legislar y a meterse en servicios sociales Entendemos que eso debería quedar claro o debería ayudar a, a, a clarificarse y debería ayudar a dejar muy claro qué son servicios sociales y qué es ese otro mundo que rodea los servicios sociales, que sea la acción social o que sea eh, incluso el bienestar social. ¿no? Yo creo que es una de las cuestiones importantes porque muchas veces confundimos consejería o, o, con, o concejalía con competencias. Y bueno creo que estaría bien que ayudara a ello, incluso que ayudara a definir quiénes son los usuarios, quiénes son las personas a las que va dirigido a los servicios sociales, si va dirigido a las personas, si va dirigido a las familias, muchas prestaciones tienen en cuenta la familia, o si va dirigido a los que están empadronados o a los ciudadanos, en definitiva, al clarificarlo y en EAPN sabéis bastante de esto porque sabéis que todas las personas que no tienen título y carta de español tienen graves dificultades para mantenerse o para que le podamos hacer llegar las prestaciones. ¿no? Al no tener cuenta corriente o al no tener un número de identificación fiscal para poder abrir esas cuentas. Creo que debe ayudar o sería una oportunidad para ayudar a armonizar conceptos, términos que utilizamos de forma muy ligera en servicios sociales desde hace muchos años, que representan conceptos distintos. Utilizamos programa, utilizamos prestación o servicio, que a veces representan el mismo concepto. Y creo que vale la pena empezar a definir qué es cada cosa, porque ese lenguaje común nos ayudará a crecer y es una oportunidad de, de abordarlo, ¿no? Debería ayudar a armonizar también cuál es el espacio facultativo de los diferentes profesionales que intervenimos en servicios sociales. La realidad de los años 80 era una, la de lo, hoy es otra. Hay currículums profesionales, hay nuevas carreras profesionales que están interviniendo. Cuando pues yo empecé, los educadores, eh, educación social no existía. Eh, eran trabajadores sociales, o eran maestros, o eran de pedagogos, eran educadores. Eh, bueno, creo que es importante tener claro cuál es el espacio profesional facultativo de cada uno de los que intervenimos y que esta reflexión podría ayudar a ello. Creo que debería ayudar también a tener un sistema de información único. Es clave. Sistema de información no solamente sirve para sacar estadísticas, sirve para reflexionar sobre conceptos, sirve para definir esos conceptos, sirve para unificar. Por lo tanto, es clave que tengamos ese sistema de información, además de todas las bondades que ellos suponen. Y creo que no debemos perder la oportunidad y tener muy claro desde todas las administraciones que el sistema de información afecta a todos los servicios públicos. Por lo tanto, aquellos que están gestionados por capítulo 1 y aquellos que están por gestionados en capítulo 2. Es decir, las... Que se dan a través de funcionarios y aquellos que se están dando a través de en eh, empresas concertadas o contratadas, entidades concertadas o contratadas forman parte de los servicios públicos, debe registrarse en el mismo sistema de información. No puede ser que cada residencia, que cada servicio tenga el propio o el suyo de la empresa o de la entidad. Y también creo que eso sería una oportunidad. Eh, para hacernos visibles. ¿eh? Es decir, he eh, hecho en falta muchas veces, eh, y es una autocrítica, yo eh, como director general de planificación, en el momento en que veo una portada del diario de Mallorca que dice: eh, La presión asistencial en servicios sociales crece. Subtítulo: Según Caritas y Cruz Roja, la. Caramba, ¿por qué no se tiene información? De, pública, de toda la red de servicios sociales de base, de toda la red de los servicios sociales comunitarios, quiero decir, y del resto de servicios sociales que se está prestando desde la Administración, que supone casi un 80 o 90% de los servicios, los que están financiados por servicios públicos. Eh, es un déficit nuestro, creo que eh, el tener eh, un sistema de información fuerte nos puede ayudar a tener esos informes y tener presencia, con informes periódicos donde eh, de alguna manera eh, explicamos cuál, cuál es la evolución de los demanda y de los servicios sociales en definitiva. Creo que también podría ayudar a tener un buen banco de experiencias, de buenas prácticas. Los que llevamos mucho tiempo en servicios sociales eh, estamos observando cómo la palabra innovador se repite sobre situaciones o sobre proyectos que hace 20, 30, 40 años se estaban haciendo, pero que como no los conocíamos, como no los tenemos, como no hemos podido acceder a ellos, eh, nos parece innovador. Creo que es bueno copiar de una comunidad a otra, creo que es bueno para una comunidad establecerse como, creo que sería obligatorio. ¿verdad? como comunidad científica, el dar a conocer las experiencias que estamos teniendo a fin de que podamos seguir avanzando como, como colectivo. Creo que estaría bien, y se ha dicho aquí, y es algo que le repetí en diferentes ocasiones a Patricia, y que creo que recoge la necesidad, que haya una modificación clara de la ley de bases del régimen local. Artículo 25, creo que es sobre las competencias de los servicios sociales. Al margen del debate sobre el papel o no de, de los ayuntamientos, lo que no puede ser es que, si los ayuntamientos tienen que estar, tengan estas competencias desde la reforma de la ley 27-2013, la ley Montoro. Vamos. Y creo que debería recuperarse el redactado anterior, que era del año 85, si no recuerdo mal, y que además, eh, o al menos, y si no es así, que se referencia a las leyes autonómicas sobre las competencias que deben tener cada día, los ayuntamientos. Creo que también debería dejar claro la relación que debe haber entre eh, la ley esta Ley de Servicios Sociales, aunque no se llame así, y el resto de leyes sectoriales que han ido apareciendo. ¿no? Y dejar claro eh, las demandas de informes para bonos térmicos o pobreza energética, bueno, esta aparición que sale desde diferentes ministerios con el mejor de los intereses, pero que lo único que están haciendo es bloquear muchísimas veces los servicios sociales de los ayuntamientos. Creo que estaría bien que... Bueno, que se lidere eh, desde el Ministerio el Sistema de Información. Eh, hoy en día es impensable no, no trabajar de esta manera. Creo que debería incluso incorporar módulos de, de registro de profesionales, y repito, capítulo 1 y capítulo 2, ¿eh? y dar visibilidad, dar mayor visibilidad al Sistema de Servicios Sociales. Eh, saber cuánta gente está trabajando en servicios sociales es muy complejo, aunque no lo creáis, es muy complejo. Saber luego los que hay en Baleares, imagino que saber los que hay en España, tres cuartos de lo mismo. Creo, bueno, ya lo ha comentado, lo de que la prestación social de carácter económico deje de ser tratada como subvención o que se, o que se ampare en el artículo 7 de la ley de subvenciones, de las excepciones ¿no? por, por carácter de humanidad, sino que se ampare a una ley propia de servicios sociales y reconozca la prestación económica como una prestación social, en primer lugar, y igual que lo es una operación en, en el sistema de salud o, o cualquier cosa en, en el sistema de educación, ¿no? de cualquier otra intervención profesional. Y esta sí que es una demanda nueva que voy a hacer o que hago aquí en abierto, ya se la daré llegar personalmente a Patricia, Creo que los habilitados de carácter nacional, que son los secretarios, tesoreros e interventores, y que dependen, creo que, del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Administraciones Públicas, si no me he equivocado, deberían recibir formación por parte de servicios sociales. Porque solo hacen caso a Hacienda. Y deberían, si nosotros, viene de, si viene del Ministerio, y viene desde Hacienda, y Hacienda, el pues, eh, Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Servicios de Derechos Sociales, trabajan conjuntamente esta formación, Empezaremos a notar cambios en, los, en las administraciones municipales. ¿Eh? Por lo tanto, yo sí que pido que lidere esta formación hacia, hacia los habilitados nacionales. Otro, uno de los problemas que también es, hay, a mi juicio, y que está relacionado con, con, con el hecho de que los ayuntamientos tengan competencias a cosas que no pasan en, en educación y no pasa en, en salud, eh, es que... un profesional, un trabajador social, un educador, un psicólogo que empieza a trabajar en un municipio de, de 5.000 habitantes, probablemente vaya a tener toda su carrera profesional ligada exclusivamente a ese puesto de trabajo. Va a tener que jubilarse ahí, con los mismos casos, la misma situación, no va a tener carrera profesional alguna. Eh, solucionar esto en forma de que el cuerpo de profesionales, de servicios sociales, funcionarios pudieran tener recorrido, ayudaría a tener gente mucho más mejor formada, tener gente con más interés en el trabajo y creo que sería bueno para, para todo el sistema. ¿no? Creo que es algo que hay que reflexionar si no, si no cambia el reparto competencial que existe hoy día. ¿no? Y una cuestión que en Baleares la hemos solucionado, pero que estaría bien eh, apuntar eh, que fuera una solución de ámbito nacional, y es que hay una directiva de... Europea que establece cuáles son las actividades, incluso el código de actividad concreta que están fuera del mercado, fuera de negocio y qué tipos de actividades. Entre ellas las de asistencia social. Eso quiere decir una cosa muy simple y es que para cualquier concurso de empresas tú puedes eliminar la parte de beneficio industrial que puedan tener esas empresas. Eliminar los servicios sociales del mercado es clave para que no haya negocio sobre el trabajo que se hace con personas que están sufriendo. Y es algo que en Baleares lo hemos solucionado, ahora lo comentaré, eh, pero que creo que sería bueno que se incorporara. Disculpa, es que Juan, tienes dos minutos. Dos minutos. Te cogeré alguno más. Perdón. Eh... Me habías preguntado retos e innovación. Me quedan estos dos temas y un minuto va a ser complicado. En, en innovación, yo, o, o cuestiones que quería compartir con vosotros era, esto: nosotros tenemos una ley de servicios sociales a las personas del año 18, que eh, amparada en la directiva de, europea, que modifica la ley de contratos del sector público, donde como máximo la oferta económica pueden ser 20 puntos sobre 100, y además gener, crea el concepto de concertación que ya se ha desarrollado en otras comunidades. Dos, eh, cuestiones interesantes. Tenemos un decreto en este momento de ordenación y mapa de los servicios sociales donde se crean cuáles son las áreas y las zonas de servicios sociales y se establece una provisión de cuáles son los servicios sociales mínimos por habitante que tiene que haber y cuál es la administración que tiene que sufragarlas. Entendemos que esto es una aportación básica, además regula... La, el profesional de referencia dejando claro cuál es el profesional de referencia en, en casos que, que la persona man, se mantiene en su entorno y cuáles son eh, los que están fuera de su entorno. Y, mm, realiza cuál es, y pro, propone un modelo de declaración de zonas de atención preferente que tendrían una mayor financiación para barrios que reúnan un mayor índice de problemas. ¿no? Esto en cuanto a innovación. En cuanto a retos... Yo uh, propondría, uh, o creo, y esto lo he repuesto, de cara a, a, a las entidades, de cara al sistema de servicios sociales, sea la administración o las entidades. Creo que, que deberíamos concentrar tipologías de servicios. No podemos tener carteras con 150 tipologías de servicios. En educación hay guarderías, escuelas básicas, institutos y, y universidades. Y todo el mundo conoce qué usuarios van a un sitio y cuáles van a otro. Esa simplicidad es hay que empezar a trabajar desde servicios sociales y buscar la línea de simplificarlo. Eh, el sistema de información, no hablo más, tema de evaluación, calidad, absolutamente ligado a la evaluación en la calidad. Creo que el sector, eh, el tercer sector y la administración tenemos que avanzar en sistemas de evaluación de impactos, ¿no? o sea, en evaluaciones técnicas y económicas, pero también tenemos que saber que nuestra intervención está cambiando la vida y la realidad de las personas, porque si no, eh, no, no lo hacemos. ¿eh? No, eh, tenemos que saber realmente para qué servimos y evaluar exactamente cómo han ido. Y estaría muy bien incorporar aquí en esta evaluación la opinión de los afectados. Eh, creo que hay que recuperar la comunidad como objeto de intervención. Cuando yo estudié, era a principios de los 80, la comunidad era objeto de intervención, porque se entendía que la comunidad tiene que ser la protagonista del devenir de esa propia comunidad. Por lo tanto, es sujeto y no es reactivo. ¿eh? Ahí vamos nosotros. Y creo que hay que recuperarlo y que la pereza a trabajar por las tardes y noches eh, tiene que desaparecer de la administración. Creo que hay que conjugar esas 17 realidades que decían, 17 sistemas, esa conjugar la realidad diversa que hay en España con la garantía de derechos a la ciudadanía. Y que hay que buscar ese equilibrio, pero que la realidad también es diversa y distinta. Los problemas que hay en Baleares para acceder a la vivienda o, para, o en, en Ibiza o en Mallorca concretamente, para acceder a la vivienda donde el acceso te puede suponer el 70 o el 80% de tu sueldo. No es la misma realidad que en otro lado. Y luego, una última es: creo que debemos hacer un esfuerzo, llegando de todo el sistema, sobre todo en las resoluciones de derecho. Yo he estado un par de años de director de, de dependencia y lo digo como autocrítica y es algo que conocía y me molestaba muchísimo. De, debemos comunicar de manera comprensible. Hay resoluciones de pías o de, de grado de dependencia que parecen que te van a llevar a la cárcel cuando una persona mayor recibe eso, no entiende absolutamente nada, nada. Y eso es algo que eh, en eso la administración nos ha comido, ¿no? el, el derecho nos ha comido para, creo que deberíamos recuperar y empezar a tener un sistema de comunicación mucho más claro e inteligible para todas las personas, sobre todo para los que nos dirigimos. Nada, me, eh, os quedo a disposición para lo que sea necesario. Muchas gracias Juan Manuel y disculpa por las feces. ¿vale? Damos la palabra ahora a Guadalupe Martín, viceconsejera de, de Servicios y Prestaciones Sociales de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Guadalupe, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos y todas. Está siendo una mañana muy interesante y quiero lo primero agradecer esta invitación a participar en este seminario. Eh, organizado por, por EAPN pero eh, también con la colaboración de, del Ministerio os agradezco muchísimo eh, que nos permitáis compartir todas estas reflexiones en este, en este ámbito agradecer lógicamente a, a Patricia que nos dé esa buena noticia de, de que se está avanzando ya parece de forma inmediata en que podamos conocer esta nueva ley de familias eh, pero también esa nueva ley de servicios sociales. Ya nos ha dicho que no se va a llamar así. Lo deseable sería que fuera ley de servicios sociales, por lo menos en lo que afecta a nuestra comunidad autónoma. Y creo que es un sentimiento compartido por parte de, de, de muchas personas que llevan muchos años eh, trabajando en este extraordinario sistema de servicios sociales. Creo que, que en las expectativas nos preguntáis por qué podamos hacer... Eh, esta valoración, expectativas, muchas, muchas, porque ha sido durante muchísimos años una demanda eh, de todos el poder tener una ley común de, de servicios sociales que marque, mínimos, eh, eh, que marque unos mínimos comunes, independientemente de que luego cada comunidad autónoma eh, pueda tener. Eh, un desarrollo eh, adicional. De hecho, pues casi hemos empezado la, la, la tarea o, o la, eh, la casa por el tejado cuando se han desarrollado todas las leyes autonómicas eh, sin tener este eh, espacio común de ley de servicios sociales eh, de, de todo el territorio de, del Estado. La verdad es que creo que es una oportunidad el avanzar el, en consolidar este sistema público de servicios sociales. Cuando hablamos de 17 sistemas, pues sí, porque la evolución ha sido, eh, cada territorio ha tenido su propia evolución, su propia ley, algunas ya de segunda, de tercera, incluso de cuarta generación. Pero yo creo que es una oportunidad para consolidar este sistema público de servicios sociales como... Eh, verdadero cuarto pilar del estado de bienestar. Creo que, que junto a los otros sistemas que, que habitualmente se eh, consideran eh, pilares del estado de bienestar, yo creo que es el momento en el que tenemos que, que abanderar claramente con esta ley este eh, cuarto pilar del estado de bienestar eh, como sistema público de servicios sociales. Cuando se abrió el espacio de participación y se pidieron aportaciones a las comunidades autónomas, hicimos una recopilación de qué puntos nos parecían importantes incluir en este, en este texto de, del anteproyecto de ley, que luego después tiene que tener, lógicamente, su recorrido en, en la tramitación parlamentaria y que seguramente que va a estar lleno de, de aportaciones, de enmiendas, pero también eh, tenemos que intentar que sea un texto eh, que recoja eh, muchos elementos comunes. Yo creo que en relación al objeto se debe asegurar que la atención eh, social eh, va a estar garantizada en todo el territorio nacional como derecho de ciudadanía. Y cuando hablo de todo el territorio nacional, hablo del conjunto de todo el territorio, pero también destinado a todas las personas. Eh, creo que el sistema público de servicios sociales no pueden hacer con vocación eh, de, de dedicarse solo a determinados perfiles de personas porque desde luego nada más allá eh, y nada más lejano de, de ese posible eh, carácter excluyente que pudiera, que pudiera tener, pero no, yo creo que, creo que tiene que estar dedicada y, y con esa garantía de derechos absolutamente para toda la ciudadanía. Con respecto a los objetivos, yo creo que se tiene que, que incorporar el análisis de una diferente realidad social en cada territorio. Hay que incluir la necesidad de, de la prevención, de las detecciones de situaciones de, de necesidad para enfocar cada atención, de la promoción y de la participación social. Y Eso ya lo han dicho también el resto de compañeros que han ido interviniendo. Pero también en referencia a la finalidad de este sistema público de servicios sociales, entendemos que debe asegurar una definición muy clara del ámbito de actuación específico del sistema de servicios sociales con respecto a otros sistemas de, de protección. Quizá ese avance de forma diferente en eh, las comunidades autónomas pues, ha tenido también este, eh, bueno, pues esta distorsión que creo que ha llegado el momento de poder, de poder evitarla. Concebimos que tiene que eh, garantizar, que debe construir elementos vertebradores del sistema eh, la garantía absoluta de la autonomía personal, autonomía personal en el más amplio sentido en la inclusión social y también en la promoción de la participación social. Y si quiero recalcar el concepto de autonomía personal porque no quiero que se ligue ni muchísimo menos solo a las situaciones de, de dependencia, sino como esa situación que permita a la persona eh, desenvolverse en los diferentes ámbitos en los que desarrolla su vida, que son tanto el ámbito sanitario, como el económico, como el laboral, como el educativo, como el social, y, lógicamente, la inclusión social tiene que ser un proceso que permita el acceso a las diferentes oportunidades eh, vitales, pero también al ejercicio de derechos en condiciones de igualdad y en respeto absoluto a la identidad personal y a la identidad social. Todo esto, lógicamente, tiene que eh, asegurar el derecho de las personas a vivir dictamente durante todas las etapas de su vida, no de forma sectorial y en paquetes de, de diferentes eh, momentos de su vida, sino en todas las etapas de la vida. Y hay que atender a necesidades personales, a necesidades familiares, a necesidades sociales y a necesidades de la relación de la propia persona en su ámbito comunitario. Yo creo que cada vez estamos más cerca de defender de forma clara y conjunta que eh, la intervención social la tenemos que, que, que defender a capa y espada como un proceso de participación, como un proceso de participación personal, pero también con los profesionales. Y yo creo que también dentro de los aspectos en los que eh, la persona se, se desarrolla en el ámbito comunitario, por eso esa participación me parece eh, eh, muchísimo más eh, acertada cuando se comparte y cuando se eh, liga esa intervención a ese proceso de, de participación mutua. Por supuesto que estamos de acuerdo en que tiene que haber una cartera o un catálogo de prestaciones que defina un mínimo de prestaciones, y hablo de un mínimo eh, de prestaciones o de servicios garantizados, también haya que unificar también la terminología eh, y con unos estándares de calidad eh, que, sean, eh, que estén vinculados lógicamente a las necesidades de, de cada territorio, pero tiene que haber eh, un catálogo de prestaciones que sea común. Y nosotros también entendemos que la ley debe blindar aquellas prestaciones que tienen que ser públicas, de gestión directa eh, y bien diferenciadas de aquellas que pueden ser gestionadas por la iniciativa social. Creo que cada vez hay un debate muchísimo más intenso de hasta dónde son competencias de los sistemas públicos. Entiendo sistema público como el conjunto de todos, ¿eh? pero que también algunas tienen que ser de gestión directa y que se deben, y que se deben blindar. Creo que se debe recoger también en la ley un compromiso de financiación de, de todo el sistema público. Creo que hay que avanzar ya del modelo del plan concertado. y Es verdad que este modelo pues, ha ido teniendo el reflejo eh, que se ha podido desarrollar en cada uno de los territorios. Y bueno, pues lógicamente también tiene que tener eh, recogido no solo el compromiso de financiación, sino un compromiso de accesibilidad territorial con las complejidades que cada uno tenemos. Eh, nuestra comunidad autónoma tiene 80.000 kilómetros cuadrados, 912 municipios. Y hemos logrado establecer un sistema territorial de zonas y de áreas de servicios sociales en la que la garantía de la presencia de los equipos de, de servicios sociales yo creo que puede ser mejorable, pero que ahora mismo es incuestionable. Yo creo que mantener ese compromiso de accesibilidad territorial no es lo mismo una población grande en la que se pueden concentrar eh, servicios y se pueden concentrar determinados recursos a, eh, a otras comunidades autónomas que en nuestra realidad pues nos hace tener, desde luego, eh, diferentes criterios para garantizar la accesibilidad. La accesibilidad territorial, como digo, en todos los municipios. Yo sé que la mayoría de los que puedan estar participando en el seminario conocen eh, parte eh, o en su todo a Castilla-La Mancha, pero sí es cierto que tengo que recordar que solamente hay un municipio que tiene 173.000 habitantes, que es Albacete. El resto están de ahí hacia abajo. Nosotros tenemos una distribución territorial con muchos núcleos de población muy pequeños, pero que en todo momento los equipos de servicios sociales garantizan su presencia, que evidentemente somos conscientes que tenemos que, que reforzar. Esa organización básica del sistema público de servicios sociales que hemos venido manteniendo de atención primaria y atención especializada, eh, bueno, pues quizá tenga que ser... Eh, eh, sujeto de una cierta eh, revisión, porque cada vez tendemos más a garantizar servicios que estén mucho más en la cercanía. Quizá haya provincias o comunidades autónomas que no tengan necesidad de tener recursos tan cercanos, pero en nuestro caso hemos optado por un eh, nivel de atención de servicios sociales muy cercano a los ciudadanos. Y de ahí pues valga nuestra buena práctica, eh, que seguramente muchos conoceréis de nuestra red de viviendas de mayores, que están implantadas en núcleos de población muy pequeños y que no tienen precisamente eh, capacidad ni, ni de ubicarse allí residencias grandes ni capacidad para gestionarlas. Y desde luego mucho menos el interés comercial de algunas entidades privadas que puedan construir residencias con más facilidad en otros territorios. De ahí que esa garantía de lo público haya sido precisamente pues, muy trabajada con las entidades locales. Creo que nuestra, nuestra adaptación a esta estructura territorial es necesaria para fijar, eh, lógicamente, los criterios de planificación, de cómo garantizamos los equipamientos, de cómo garantizamos las prestaciones eh, y que eso efectivamente tiene que ser específico de cada comunidad autónoma. Pero una definición que sea eh, de, de garantía tiene que, entendemos que debe, que debe aparecer en, en el texto de la ley. Se ha hablado también del personal mínimo, y el personal de referencia y compartimos que desde eh, que la evolución de los, de los propios servicios sociales ha incorporado nuevas figuras profe profesionales eh, que también hemos incorporado en nuestros equipos eh, y que eso corresponde a la planificación de cada comunidad autónoma. Pero sí creo que sería bueno definir un equipamiento básico del sistema eh, y que esto esté recogido en la ley. Hicimos también la propuesta de avanzar en la historia social única. En todo el territorio nacional, que sea un sistema compartido y que no lastre las diferentes, eh, bueno, la movilidad a la que tiene derecho toda, toda la ciudadanía. Eh, y desde luego entendemos también que tiene que haber un conjunto de indicadores básicos que permitan medir, que permitan evaluar y que permitan garantizar eh, la calidad del, del sistema. Yo creo que se debe clarificar mejor el ámbito competencial en materia de servicios sociales por parte del Estado. Entiendo que el Estado tiene que seguir haciendo de hilo conductor y de puesta en común y sobre todo de ejercer ese arbitraje de coordinación entre las comunidades autónomas, pero se tiene que definir mejor el ámbito competencial entre las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Nuestro modelo territorial es muy garantista, eh, financia... En una gran parte, si no en todos los núcleos pequeños, o sea, que se acerca mucho porque está en el 99,98% de la financiación a los núcleos de población que son más grandes, pero mmm, sí sigue habiendo algunas distorsiones en el ámbito competencial. Y por supuesto, comparto algo que ya se ha dicho, que se debe promover la investigación y la, y la innovación, y en eso estamos claramente comprometidos, eh, precisamente para eh, ahora con el objetivo claro y como hicimos el otro otro día también con EAPN de Castilla-La Mancha en esa recepción a personas que participan en, en, en situaciones y en diferentes programas de, de pobreza en eliminar las barreras de, de la exclusión digital, de la exclusión tecnológica a la que ahora nos enfrentamos y que lo estamos haciendo de forma conjunta con EAPN de Castilla-La Mancha. Eh, ya se ha dicho que se va a resolver eh, que las prestaciones puedan estar excluidas de la ley de subvenciones, algo que celebramos muchísimo. Los que tenemos la responsabilidad, y, y en este caso asumo que me toca la responsabilidad de gestionar las prestaciones, nos crea muchísimos quebraderos de cabeza esta situación y, y celebro que, que esto se pueda solucionar. Y para terminar, sí me gustaría... Que, que el propio Ministerio, durante el proceso de elaboración de este texto de, de la ley, pues nos permitiera una participación mucho más activa a las comunidades autónomas. Estamos participando en un seminario en el que estamos hablando del borrador de una ley de servicios sociales en la que la propia directora general ha dicho que ha habido varios espacios de participación. Eh, se ha tenido la colaboración de expertos, de las entidades del tercer sector, de distintos ámbitos que ella misma ha nombrado, pero desde luego las comunidades autónomas únicamente hemos hecho las aportaciones que se pidieron cuando se inició el proceso, pero sí nos gustaría participar de forma activa en este texto puesto que tenemos mucho que decir, mucho que aportar y después mucho que desarrollar, porque nosotros estábamos en condiciones de hacer algunas modificaciones a nuestra Ley de Servicios Sociales desde 2010 y bueno, pues hemos, eh, hemos decidido a compasar el ritmo de, de esta modificación a la ley que pueda haber de, eh, con todos estos elementos comunes. Entonces, estamos dispuestos a, a hacerlo después cuando tengamos la, la propia ley. Pero sí, en este caso sí reivindico, creo que hay muchas más comunidades autónomas que están de acuerdo eh, en esto, en que nos gustaría tener una participación mucho más activa para que la toma de decisiones después sea mucho más comprometida y que ese Consejo Territorial eh, sea, eh, bueno, lo más eh, que tome las decisiones lo más consensuadas posible. Muchísimas gracias por la participación, por esta oportunidad, y, y gracias por organizar el seminario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Guadalupe. Damos ahora la palabra a José Repiso, Viceconsejero de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Cuando quieras. Bueno. Pues muy buenas tardes, Alfonso. Tengo eh, cinco o diez minutillos porque tengo que salir corriendo. Pero voy a intentar ser telegráfico y después, con, aunque quite la cámara, pues me voy a montar en el coche, pero por si puedo responder alguna, alguna consideración vuestra. Eh, en primer lugar, bueno, agradeceros la invitación y encantado de estar en este en este foro. He escuchado atentamente a Joseba y a Patricia y, sinceramente, pues bueno, eh, la primera ponencia me ha encantado y agradecer a Patricia. Eh, las explicaciones. Mm, mirad, para mí yo de verdad voy a dar pinceladas desde mi experiencia, porque creo vamos yo firmaría eh, lo que han dicho ambos compañeros, ¿vale? De Castilla-La Mancha y de las Islas Baleares. Entonces, eh, quiero dar bueno, otras pinceladas quizás muy personales. Eh, en primer lugar, ponerlo alto de la mesa, que es muy importante. Eh, estamos hablando mucho de futuro, pero también es muy importante saber de dónde venimos y todo el recorrido que hemos, que hemos tenido y que hemos avanzado. Y creo que también que eso nos fortalece, ¿no? Y que, y que tener, poner eso poner eso en valor creo que también nos hace nos hace muy fuerte. Por ahí he visto a Pedro Fuentes, compañero de caridad durante muchos años, y, y me, ha alegrado, me ha alegrado verlo por, por la pantalla. Eh, por eso es importante saber de dónde venimos y todo lo que hemos avanzado en los servicios sociales en estos, en estos años. Después es muy importante también eh, entender el cambio de paradigma. Yo he tenido la oportunidad estos cuatro años en la Consejería de Salud aquí en Andalucía, estos últimos cuatro años, eh, aunque mi carrera profesional ha sido en el ámbito de lo social toda la vida y eso me ha, me ha dado también otra perspectiva y creo que tenemos que ponerla en valor, ¿no? empezando por algo que se ha dicho, que es eh, lo de reconocer ya eh, como un derecho subjetivo a nadie, nadie podría pensar que uno vaya a un servicio de urgencia y le dijeran, mi pueblo este mañana porque no la podemos atender, ¿no? Tardarán más, tardarán menos, tardarán una prueba más, tardarán una prueba menos, pero de luego todos tenemos eh, nuestro ADN, es eso. Todos tenemos nuestro ADN que hay en el Sistema Nacional de Salud, hay una cartera de servicios única. Después habrá, bueno, otros problemas de, de distintos ámbitos, de interoperabilidad, de compartir datos, etcétera, etcétera, que lo hay, que, que lo hay, además grande y grandes y... Grande, importante y grave, pero eh, también se ha avanzado mucho en ese sentido. ¿no? Poner en valor, obviamente, que esta ley viene al final pues, a luchar contra las desigualdades, no solamente entre personas, sino entre territorios, ¿no? que también pues, bueno, creo que, que tiene su, su importancia. Yo creo que es fundamental en esta ley tener. Eh, y como se ha dicho, bueno, no, no conocemos el texto, eh, tener, eh, hay que darle protagonismo al área de salud y al área de empleo. Mirad, eh, eh, como todos vosotros sabéis, mejor que nadie lo, la financiación es finita y, y tenemos que intentar poner, poner en valor las relaciones entre diferentes consejerías. Yo estoy cansado de escuchar, eh, de hablar de, del mundo sociosanitario, eh, intentar ser conscientes de que una persona que se rompe una cadera, que tiene eh, dos días de posoperatorio, que se le da el alta precozmente o se le da el alta con una bueno, se le da el alta eh, con, una, con un criterio clínico, si no tiene un cuidado desde el punto de vista familiar o desde el, un punto de vista de los cuidados formales, lo más probable es que a los cuatro días esté en el servicio de urgencia llamando a la puerta ocupando una cama de un hospital que cuesta 500 euros de media diaria y cuando empezamos a hablar ambas consejerías estamos hablando estamos hablando, haciendo gestión del caso concreto y dependiendo eh, de quién hable si hablamos de nosotros hablamos de prevención de dependencia porque al final si esta persona se rehabilita eh, si esta persona eh, tiene una buena curación, obviamente, pues estamos haciendo lo que es prevención de dependencia. Si es desde el ámbito de la salud, la terminología es otra, es ¿eh? rehabilitación funcional. Y estamos siempre en la pelea de, de, de, de quién es competencia este tipo de casos. Yo creo que esta ley nos tiene que alumbrar todo ese tipo de relaciones. Y verdaderamente, no solamente poner el centro de la persona desde el ámbito de lo social, sino poner el centro de la persona desde el ámbito de la administración. Con empleo pasa tres cuartos de lo mismo. Creo que, que es una pata que hay que darle eh, muchísimo más protagonismo. Se ha hablado algo de las corporaciones locales, de los ayuntamientos. Eh, yo también he tenido la suerte de estar eh, de concejal de pueblo y... Y mi experiencia es brutal en ese sentido, porque ¿la ley de base de régimen local dice que entra dentro de las competencias de los ayuntamientos financiar un equipo de fútbol? No. ¿La ley de base de régimen local dice que tiene eh, entre sus competencias financiar a un gran artista? No. Entonces, no, en, no yo, yo no voy a jugar... Yo, voy a requerir que, la, que los ayuntamientos y las corporaciones locales metan el hombro en esto. Metan el hombro en esto. Obviamente, mientras más se clarifique en esta ley, como se ha dicho, eh, mucho mejor. Es verdad también que, bueno, que, creo que, que lo que a, a hasta ahora se hacía, pues cada vez la intervención, como se ha dicho, de ámbito estatal y más controlada, bendito sea el Señor, eh, pues pone más pero. Y eso, bueno, tiene una, un, fundamento, un fundamento garantista. Pero para otras cosas si sí se mira para otro lado. Entonces, Ahí tenemos también nosotros que dar dos de pecho. Tenemos que exigir al ayuntamiento bueno, que, que colaboren y que pongan y que pongan eh, bueno, porque además yo sinceramente lo creo. Creo que es que la, una de las patas fundamentales de, de un ayuntamiento es atender a los más vulnerables. Lo creo. Vamos, es, es más, si uno se coge, estudia la ley de base de régimen local, entre las pocas competencias propias que tiene un ayuntamiento, es la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos. Y fíjate tú, si después hacen cosas, ¿no? Todos conocemos, todos vivimos en el ayuntamiento hacen muchísimas cosas. Con lo cual, vamos también a poner las cosas en su sitio. Siguiendo con el tema de las corporaciones locales, hay, una, hay un modelo que sirve de experiencia, que es el de las comisiones de asentismo escolar, ¿no? Por poner un ejemplo, oye, en el ámbito educativo está perfectamente asumido... Que hay una comisión que se reúne cada cierto tiempo, donde están los servicios sociales comunitarios, donde están los orientadores y están los directores de, de, de los colegios y de los institutos. Y se hacen gestión del caso para mirar eh, qué ocurre con este niño, Esta está hasta la fuerza de seguridad, perdón, qué ocurre con este niño que no ha ido al colegio, etcétera, etcétera. Ese modelo tenemos que extrapolarlo nosotros a los servicios sociales. Ese modelo hay que extrapolarlo. ¿Para qué? Para hacer gestión del caso. Salud, servicios sociales, en fin, sabemos al final el problema que tenemos con la dependencia, sabemos el problema que tenemos con la pirámide poblacional y creo que ahí tenemos que modernizar y como se ha dicho también, eh, mirar eh, las buenas prácticas que hay en otras comunidades autónomas, bueno, que yo creo que, no voy a decir que está todo inventado, pero siempre hay alguien que va por delante de otro, siempre hay, hay alguien que va por delante de otro y perdemos mucho, mucho, mucho, mucho tiempo estudiando y viendo qué vamos a hacer cuando hay otras comunidades autónomas y otros ayuntamientos que van por delante. Creo, y también se ha dicho, que hay que darle, eh, que hay tres actores fundamentales en esta ley. Y no voy a decir que son las comunidades autónomas, que, que obviamente lo son por competencia. Creo que hay que darle mucho protagonismo al tercer sector. Creo que hay que darle mucho protagonismo a los usuarios y a los participantes, como como queráis llamar, y creo que hay que darle mucho protagonismo a los profesionales que son verdaderamente los que están sacando el trabajo en los despachos. Son verdaderamente los que saben qué está pasando, los que se enfrentan cuando una ayuda de emergencia no podemos llamarla que es una ayuda de emergencia porque llega dos meses tarde. Creo que hay que darle mucha voz a los profesionales y creo que nos tienen que orientar mucho en todo eso que se, también se ha comentado de la simplificación administrativa. Creo que hay sectores eh, de la administración da igual el ámbito que están muy por delante y que tenemos, que también es verdad que estamos hablando de un sector de población de, con una amplia brecha digital pero esa no puede ser la excusa para tener menos papel cada vez y para ver de, de, de verdad compartir datos entre administraciones no tiene sentido que hoy yo aparque mi coche en zona azul e intervengan dos empresas privadas, el que me pone el ticket y el banco, y en un mes y medio me quiten 30 euros de mi cuenta. Y eso está pasando hoy en España. Vamos, no habrá pasado a todos. Y sin embargo, para otras cosas, te ponen 27.000 trabas, hablando de, de, de la ley de protección de datos, y al final pues no ocurre. Entonces, creo que tenemos que, que tener eso también claro. Se habla muy poco de la atención especializada, personas sin hogar, etcétera, etcétera, creo que ahí también tenemos que, que, que dejar claro también tenemos que creo que se debe de, tiene que contemplar esta, esta ley un espacio eh, para hablar de, actual, de, de barriadas actuación de preferentes de barriadas bueno que, que necesitan eh, un más trabajo bueno, una, un trabajo particular ¿vale? y espero que bueno, que contemplen todo esto y por último eh, también un espacio que creo que es una oportunidad Creo que hay una oportunidad muy importante que es los fondos de MRR, para modernizarnos y para clarificar. Creo que, que tenemos también que, que ver esa oportunidad. Y hasta ahí os leo, quito la cámara, pero sigo conectado para, para atenderos. ¿Vale? Muchísimas gracias y Alfonso, muy, muy amable, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, José, por tus aportaciones y por tu dedicación. Antes de dar, eh, David, el turno de palabras, quisiera dar la, la palabra en esta ocasión a Patricia, por si quiere hacer alguna, algún comentario, alguna aclaración respecto a las cuestiones que se han dicho. Patricia, si quieres, tienes la palabra. Sí, eh, muchas gracias, Alfonso. Sí, aclarar algunas cuestiones, porque no, no sé, creo que, que mi exposición igual no han quedado suficientemente claras. La primera es la cuestión competencial, eh, porque es algo que suscita Hola. controversia, porque, porque a veces no se tiene, no no tiene conciencia de hasta dónde podemos llegar con la Administración General del Estado y hasta dónde no. Y quería señalar algunas diferencias en cuanto a lo que suponen los servicios sociales respecto a otros sistemas como el sistema educativo y el sistema sanitario en el que el Estado y las comunidades autónomas comparten competencias. Y esto es algo muy importante porque compartir competencias supone que pueden existir leyes marco, que regulen todo el sistema, que hagan una definición de cuál es la cartera de servicios y luego las comunidades autónomas eh, eh, pues tienen lo, lo que es la gestión directa y hacen también aportación en ese sentido en el marco eh, de las competencias que les, da, que les dan estas leyes. Y esto no pasa en servicios sociales. En servicios sociales la competencia exclusiva es de las comunidades autónomas, con lo cual... Eh, Llamar la ley de servicios sociales es un motivo de inconstitucionalidad, porque no es competencia eh, de la Administración General del Estado. No, la Administración General del Estado no puede eh, eh, dictar o no puede aprobar una ley, puede hacerlo, pero eh, automáticamente se estaría, estaría metiéndose en competencias autonómicas, que es precisamente lo que queremos evitar, porque entendemos que en el marco de las competencias que actualmente existen y del reparto de competencias, hay cuestiones que pueden aportar valor añadido y ese es el motivo y la justificación para que esta ley eh, se, se esté impulsando, este anteproyecto de ley. Con lo cual, eh, somos el único sistema en el que la Constitución no nos da competencias compartidas, sino son solo y exclusivamente eh, de las eh, comunidades autónomas. Con lo cual, hay muchas necesidades que comparto con, con, con las. Eh, los comentarios y las aportaciones que se han hecho, muchas necesidades que deberían ser cubiertas, pero que lamentablemente o no, no van a poder estar incluidas en esta ley. Tienen que ser las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias quien desarrolle dependiendo de qué cuestiones y aquellas cuestiones que son básicas, que son de mínimos, que son esenciales y esta articulación de los mínimos sí si es competencia, competencia estatal, eh, tienen que ser eh, mediante acuerdo del Consejo Territorial que es el órgano de cogobernanza del que nos hemos dotado para poder tomar determinadas decisiones, con lo cual eh, por supuesto que, podemos, que tenemos y además eh, se abordará el debate sobre la financiación, por supuesto que podemos fijar unos indicadores básicos y en eso estamos trabajando, pero esos indicadores no pueden estar en la ley, porque esos indicadores requieren de un acuerdo y un consenso en el que tenemos que ir trabajando para que de alguna manera se configuren eh, en, eh, y sean... Eh, eh, algo que se haya consensuado y acordado en el marco del Consejo Territorial y nos aplique a todos, a todas las administraciones, este tipo de, este tipo de decisiones. ¿no? Con lo cual, eh, hay cuestiones que tienen que ver con eh, cómo se ordena, cómo se planifica, cómo se dota, dónde se prioriza y en, qué, y en base a qué se articulan los servicios sociales, que, insisto, son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y en este anteproyecto de ley... Hemos pretendido ser muy cuidadosos con estas competencias porque, por una parte, porque entendemos que la articulación del sistema debe basarse en la cooperación y creemos que tiene que ser así y porque eh, cualquier otra cosa estaría inhabilitando la ley, eh, daría pie o daría motivos mmm, en este caso justificados, para que la ley pudiera, eh, pudiera declararse anticonstitucional, que nadie, nadie lo queremos porque entendemos que esto es un proceso, primero, de confrontación y, segundo, de evitar eh, dar pasos de forma inmediata y ponernos a trabajar en lo inmediato que es lo que, lo que tenemos que hacer. Sobre, sobre la, la participación activa, bueno, decir que yo me he reunido personalmente con las direcciones generales, que es el nivel de interlocución que a mí me corresponde, de todas las comunidades autónomas, excepto una que no aceptó eh, la invitación, nunca respondió a las demandas de, de la, que se hicieron desde esta dirección general, pero el resto hemos tenido ocasión de hablar, eh, de debatir, de que nos hicierais aportaciones, de eh, hacer sugerencias, que algunas se han recogido y son, eh, se, se pueden incorporar al texto de la ley y otras a lo mejor se pueden desarrollar en un segundo momento o hay algunas cuestiones que, que no podemos. Eh, eh, asumir o no podemos definir en el marco de la ley, obviamente todas se han tenido en cuenta y todas, eh, todas se han, se han eh, al menos reflexionado y se ha fundamentado por qué sí o por qué no tienen que formar parte del texto, del texto de la ley. Pero hay muchas cuestiones que se plantean como necesidad y esto sí que me gustaría aclararlo, que eh, es difícil que la ley lo garantice en esos términos porque, insisto, estaríamos entrando en materia competencial de las comunidades autónomas y esa es una línea roja que no hemos querido, que no hemos querido pasar. Simplemente como aclaración, por, bueno, pues por, porque, porque esto tiene muchas complejidades, es cierto que hay gente que habla de que bueno, la Constitución habla de asistencia social, no habla de servicios sociales, con lo cual ahí podía haber una, una posible vía. Hemos consultado, por supuesto, Todas las opciones que podíamos tener para esto y las eh, el, el, todas las, eh, las sentencias del Tribunal Constitucional desde que se aprobó la Constitución hasta ahora, en este sentido, nos llevan a pensar que eso es algo que a lo mejor podía haberse trabajado en un momento, pero que ahora hay suficiente acervo normativo como para que eso no sea una vía para hacer un planteamiento diferente del que pretendemos hacer. Simplemente eh, par, por, a, por a ponerlo encima de la mesa y aclararlo. Muchas gracias, Patricia. Pues.